Novena a María Santificadora. Aprobada por Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, obispo de la diócesis de Sonson Río Negro, 1982. María Santificadora, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Esposa del Espíritu Santo, que recibiste la corona que Dios Padre te había preparado desde la eternidad y reinas con tu divino Hijo Jesús. Queremos venerar tu memoria y agradecerte el oficio que te ha encomendado el Señor de acercar las almas a Jesús como santificadora de la humanidad. Tú quieres con tus mensajes acabar nuestra vida de pecado. No apartes de nosotros tus ojos misericordiosos ni de todos los que por la sangre o la amistad están ligados a nuestra vida. Líbranos del mal por la sangre de Jesús Haz que participemos de su cruz y vivamos los sacramentos Que llevemos una vida santa por la guarda de los mandamientos Por último queremos tenerte a nuestro lado a la hora de nuestra muerte Con tu Esposo San José y tu Divino Hijo y Redentor Nuestro, Amén Día Quinto El mundo ha sido siempre escenario de guerras y odios de enemistades y venganzas entre los hombres y los pueblos. Dios es la paz perfecta. Quien tiene a Dios goza de la única paz posible en el mundo. Pero la paz no quiere decir exención de dolor, al menos en esta vida. Porque Cristo, el príncipe de la paz, fue llamado varón de dolores. Pero su alma, inundada del Espíritu Santo, era, aún en la tribulación, tabernáculo de paz. María, la llena de gracia, el ser humano más vinculado a la augusta Trinidad, no podría carecer en grado sumo de ese don inefable de la paz. Y la Iglesia, entre los nombres con que la saluda, la llama Reina de la Paz. Virgen Santa, nuestras almas y nuestras vidas están llenas de sobresalto y temores, de dudas y remordimientos. Madre santificadora, alcánzanos de tu divino Esposo, nuestro Consolador, el don de la paz, para que apacigüe nuestras tormentas, como se calmaron las tempestades a la voz de Jesús. Gozos a María Santificadora Madre Santa de Jesús De su fulgor suave aurora Constituida en la Cruz Virgen Santificadora Aplastaste con tu Hijo Al enemigo infernal Quebrantaste su cabeza Con tu planta virginal Madre Santa de Jesús De su fulgor suave aurora Constituida en la Cruz Virgen Santificadora Sin pecado concebida Engendrada antes que el sol Concebiste al que es la vida Fuiste la madre de Dios Madre santa de Jesús De su fulgor suave aurora Constituida en la cruz Virgen santificadora Llena de gracia Te llama el enviado de Yahvé Bendita entre las mujeres Canta tu prima Isabel Madre santa de Jesús De su fulgor suave aurora Constituida en la cruz Virgen santificadora Tú proclamas ser la sierva, gran misterio de humildad. El verbo también se humilla, nace en oscuro portal. Madre santa de Jesús, de su fulgor suave aurora, constituida en la cruz, virgen santificadora. Santificas el trabajo con Jesús y San José. Tu casa se vuelve un templo y un rito a hacer de comer. Madre santa de Jesús, de su fulgor suave aurora, constituida en la cruz, Virgen santificadora. Virgen, que en dulces coloquios te mantienes con tu Dios, enséñanos a imitarte en tu confiada oración. Madre santa de Jesús, de su fulgor suave aurora, constituida en la cruz, Virgen santificadora. Blanco lirio de pureza, fuente clara cual cristal, nuestros pechos purifica, danos de tu manantial. Madre santa de Jesús, de su fulgor suave aurora, constituida en la cruz Virgen Santificadora. Tú, la Madre de la Iglesia, forma sacerdotes santos que transformen en dulzura las amarguras y llantos. Madre santa de Jesús, de su fulgor suave aurora, constituida en la cruz Virgen Santificadora. Títulos bellos ostentas de los cielos, oh Señora, Virgen del Carmen, Loreto. Fátima y Auxiliadora Madre Santa de Jesús De su fulgor suave aurora Constituida en la Cruz Virgen Santificadora En Chiquinquirá eres Reina De Colombia Protectora Y en el Alto de la Virgen Nuestra Santificadora Madre Santa de Jesús De su fulgor suave aurora Constituida en la Cruz Virgen Santificadora Oración a María Santificadora Oh María Santificadora el Señor ha dispuesto que por tus manos pasen todos los bienes que ha de repartir a los hombres y para ello te ha confiado todos los tesoros y riquezas de su gracia. Oh Señor Jesucristo, medianero nuestro delante del Padre que nos diste a la siempre bienaventurada María Santificadora por Madre nuestra y medianera delante de ti. Haz que cuantos a ti acudieran para pedirte beneficios se gocen de haberlo conseguido todo por su medio Señor Jesucristo, llama viva de mi corazón permíteme gritarte como lo hizo aquella humilde mujer dentro de la multitud bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron María, María, María santificadora soy tan pobre y desolado que lo único que tengo para ofrendarte son mis gemidos y mis lágrimas por mis pecados temo morir Oh santificadora nuestra, fortalécenos para no ofender al Padre, ni a tu Hijo, ni al Espíritu Santo que continuamente mora en mí. Fuente bautismal, seno materno de María, bendícenos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración a la Santísima Trinidad Dios Padre Todopoderoso, que has enviado al mundo la palabra de verdad, y el Espíritu de la Santificación, concédeme profesar la fe verdadera, conocer la gloria de la Eterna Trinidad y adorar su inefable unidad. Dios y Señor nuestro, tu Hijo prometió su presencia a cuantos se reunieran en su nombre. Haz que lo sintamos ahora presente entre nosotros y que, en la verdad y el amor, Experimentemos en nuestros corazones la abundancia de su gracia, de su misericordia y de su paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Magnífica, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la bajeza de su esclava. Por tanto, desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones porque ha hecho en mí cosas grandes aquel que es todopoderoso cuyo nombre es santo cuya misericordia se derrama de generación en generación sobre los que le temen hizo alarde del poder de su brazo deshizo los planes del corazón de los soberbios derribó del trono a los poderosos y ensalzó a los humildes a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos despidió vacíos acordándose de su misericordia acogió a Israel su siervo, según la promesa que hizo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia, por los siglos de los siglos. Amén. Oración por la santificación Trinidad Santísima, te pido por los que no creen, por los que no te adoran, por los que tienen el corazón árido como el desierto, por los que no esperan en ti ni te aman. María Santificadora, ruega por nosotros y guíanos por el camino de la santificación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.